David Ortiz, luego de hacer las paces con su esposo. No, perdón. Ay, ahí va. Su ex. Ortiz, luego de hacer las paces con su ex esposa, madre de su hijo, y se pusieron de acuerdo, hizo una solicitud de bienes. Parece ser que David Ortiz lo que hizo para que se entienda y no lo, no lo, eh, no lo pongamos de una forma negativa. David Ortiz no tiene sitio aquí donde él duerme en República Dominicana. Él tiene un apartamento o una propiedad. No sé si era esa manera, no sé específicamente Y en esa propiedad Él es donde él duerme Y está, como él está separado De la, se, la Su ex esposa Él no puede ir a dormir en ese sitio Entonces su ex esposa No sé si a, a lo que se entendió fue así Parece ser que estaba en la propiedad Y él lo que hizo fue que la solicitó Porque ella Su ex esposa Tiene una propiedad, un apartamento Un piso para ella sola, según vi que le compró David Ortiz para ella y el niño. Entonces, él lo solicitó. Mira, yo necesito él para yo estar tranquilo, pero solo. Lógico, porque él quiere tener su, su espacio solo. Si no están juntos, no, pues, no tiene ya que esté en ese sitio. Pero él, él, él tiene su esposa también, ¿verdad? Su esposa en Estados, ah, okay, Estados Unidos. Pero él habla de la propiedad que tiene aquí en la República Dominicana. Okay. Entonces, el VIP Papa, o el pa no, el VIP era, no te los vi allí, el VIP el Papi. Pasó la información, ¿verdad? ¿Qué pasa? CDN subió la noticia diciendo que David Ortiz desaloja o incauta bienes donde estaba su hijo y la madre de su niño. La gente ve ese título y dice, ya. Le hace daño moralmente. ¿Qué que le pinga. Ya, qué malo, David. Le quitó de donde dormía el eh, niño. No, no fue, no fue así. Porque eso es cuando tú tienes una... Cuando tú me debes o cosas así, que tú le quitas un bien, eso sí. Ah, sí, sí. Pero no, sencillamente solicito porque él va a dormir en ese sitio. O sea, estará estará varios días. O estadía el, aquí en el país, lo, lo tiene que pasar lo ahí. Lo tiene en un sitio específico. Y eso fue lo que él solicitó. Y eso fue lo que él solicitó. Y vino y David. Y, y, David y, le dio dios, ¿Eh? y David le dijo un Y David le dijo No, le dijo su padre Vaina, le dijo... Que dígame que por, que, por qué ponen el título así. Yo no sé, yo estoy como que estoy, estoy pensando que existe una campaña eh, obligada eh, pa, para pa desacreditar a David. Yo creo, sí, yo creo. David lo que tiene que irse para Boston, que lo quieren más que aquí, yo creo. Sí. En Boston, a David, y que viva su vida para allá. Yo creo que, es que lo que pasa es que David intranquilo. Él, él sí no viene para el patio. Él no se siente tranquilo. Men, obligado, David, oye, no hay forma que David se quede tranquilo en Estados Unidos. No hay forma. O sea que lío y lío y lío, lío y lío Porque lo quieren joder Lío, lío y lío Es lo que tiene que quedarse en Boston Que en Boston eh, no puede ir solo a, una, a, a un supermercado Que todo el mundo bebe loco con él Pero imagínate Yo lo que creo que David debe analizar Bien su vida Y alejarse de todo lo que sea negativo Y que eso Yo espero que eso no le afecte la fama, Porque es otra vuelta no. Porque cualquier ñoñería en Salón de la Fama te, te, te acaban. Y él, pues, más que ha tratado de evitar esos inconvenientes, ahí está no acaban. Ahí está bailando. no sí. Y, y en, en todo, en todo, él, él está bailando, porque se le pega a él. Se le pega a él, Así. porque es la figura. Entonces, pues, más que uno le ha buscado la vuelta... Eh, David, aléjate de esto, de la farándula. Aléjate de, de, de aquí por un tiempecito, tranquilo. Espera tu, esperate, eh, tu, tu escogencia en el Salón de la Fama, tranquilo. Manda a buscar el hijo tuyo, seguro tiene papeles. Quiero wow. verlo, manda a buscarlo y ya. No, te, te metido aquí. Porque aquí lo que es sonido y problemas, hay problemas. Le salva para la muerte. ¿Cómo que se la va a pues? ver? Claro, con ese incidente que le pasó a él. También. A él. Entonces, David, tú eres un hombre querido en, en República Dominicana, pero hay un grupo que no quiere saber de ti. Hay un grupo que no quiere saber de ti. Entonces lo tú que, tienes que tratar joder. buscar lo la forma de, de zapatearte. De eso, lo, viejo. Qui lo quieren joder, David. No, no, no, parece como que no quieren que David sea eh, eh, eh, el Salón de la Fama. Eso es lo que yo estoy entendiendo porque todos los días, todos los días hay un problema todos los días sale, sale un inconveniente contra él, es como si fuera pota esa vaina, entonces yo ahí como que no, yo no estoy de acuerdo y más, esos medios que están publicando ese tipo de cosas así, señores no lo ayudamos a David con eso para que, para que después no lo pongan como orgullo nacional, no lo ayudamos